Este martes se vota la ley de la jibia eh, en su postergación para que no entre a regir en este minuto. Se ha argumentado de todo. Se ha argumentado que la gente se va a quedar sin trabajo. Se ha argumentado que producto de la ley ya no hay jibia. Estas son fotos de la quinta región y de la región del Maule. De la semana pasada. Quiero mostrárselas para que vean que sí hay jibia. Eh, y además, no solo eso, si ustedes observan está empezando 8, 9 y 10 kilos, eh, o sea, sobre todo tipo de malas noticias. Ahí hay una operaria con la jibia en su poder eh, y la verdad es que hay jibia. No asustemos a la gente, no asustemos a la gente porque no la hace bien al país. Y el martes los diputados tienen que ratificar que la ley entra a regir.